Para quienes pensábamos que nos resignaríamos a ser limitados por cotos de caza para europeos y asiáticos en una categoría clave, como es la animación en cortometraje una película extranjera, esta vez nos hemos equivocado en este atávico fatalismo. Lo demostró David Osorio por Historia de un oso, una cómoda de dos películas sobre la pérdida de lazos familiares desde cada una especie de animal que se inspira en el abuelo del productor, Leopoldo Osorio, quien sufrió una exilia consecuencia de sus ideas políticas.